Plano 1, plano 2, toma 1. Silencio. Acción. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Tú entiendes, yo no y tú. La última piedra nace de la ilusión de crear algo propio. Algo que está en nuestro entorno, y eso se traduce en nuestra ciudad y sus historias. Historias que fácilmente podrían estar sucediendo en nuestra ciudad o en la tuya. Esta web serie va tanto desde el drama hasta la comedia, por lo que nos ofrece la posibilidad de tocar muchas ideas. El elenco de actores es bastante amplio, contamos con seis historias principales, cada una con su propio camino. Pero voy hasta allí. Sí, como vas aquí? para adentro. El problema es que está... Ah, no, no, no. <risa> Y un momento y va, vas a beber y el tono donde está Tamara está aquí y Susana está aquí como que ya lo sabéis pero estáis ahí bum, bum, rr rr como el cemento en la última piedra hemos explotado las diferentes localizaciones que tiene Pontevedra como plato de rodaje porque queríamos mostrar de alguna forma todas las posibilidades que ofrece esta ciudad. Las seis historias de nuestra webserie tropiezan cada una con su propia piedra y el desarrollo de cada historia consiste en resolver esa piedra que de alguna forma representa un problema. Más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido, pero no. Eso, ahí está. Un poco ya agobiada, sí. Y ahí, y. Oh, qué pesadilla! ¿Cuántas horas llevo aquí? Y tú, en plan, te quedas sin palabras. Y te quedas hundido. Claro, es que y ella tengo... se queda callada ya. Y coges el, el telescopio y te vas para afuera. Dame dale un poquito de aire y, y vamos. Sonido, cámara, dale claca. Vamos, que está la abuela. Está bien, está bien, vale. Llegas, timbras, ey, abre. Va, muérete. <risa> Muere. Va, los brazos, los brazos. Ahí. Aparte No, no, retoma desde ahí si quieres, sí. ¿Otra vez? Tú repite cosas, sí, sí. Ay, parece, ahora ya no me acuerdo ¿o qué. En La Última Piedra se reúnen actores pontevedreses eh, que provienen de distintos ámbitos audiovisuales y eh, hemos contado con la colaboración especial de Piollo Teatro y Pinga Teatro. Además, eh, toda la música que podréis escuchar a lo largo de la webserie ha sido originalmente creada y grabada en los and Real Studios. Tranquilo, tranquilo, espera. Y ahora vuelves, estás ahí. ¿Eh, eh, estás ahí. Tú sigue. ¡Qué <risa> vale. ¿Os lo llamo yo? ¿A ti? ¿A ti? Otra vez. <risa> vale. Está guay, está guay. Agua estanac. Vea, vea, vea, vea, quieto, quieto, repite eso. No, cuando, cuando empieza. <risa> ¡Mierda! <risa> <risa> es interesante <risa> Ponerte con tu amiguita en la casa que se sey, ¿cómo vas? Mira, mira, váyete, váyete. Dir Tony, avete un'altra parte a vostra equina? Dir Tony.